¡Lo logramos! ¡Volvimos! ¡Todo está bien! Ah, uh, bueno, no del todo. ¿De qué hablas? ¿No te incomoda que Mort sepa de todo esto? Ah, estoy un paso adelante, Brian. Mira, regresamos 30 segundos antes de que Mort subiera a usar el baño. Pero esta vez, las cosas van a ser un poco diferentes. ¡Ay! ¿Puedo hacer popó aquí? ¡No! Ya me gato!